The other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 Y aquí está el embolao de hoy. No sé si se aprecia pero Neo está ahí más chiquitín abajo y yo estoy por aquí en esta bajada en durera resbaladiza. Ha habido muerte. Vamos para allá. Pues nada, creo que misión casi completada. Ya queda nada y yo creo que hasta la vaquita esa nos está mirando. Hasta la vaca esa nos estaba mirando. Sí. Los humanos se ven muy bien desde el sembrau. ¡Ole tú! Bueno, pues esta noche ya hemos encontrado alojamiento en una antigua casa de mineros abandonada que no está muy sucia ni está en muy malas condiciones. Ahí está la colada hecha, estamos duchados, las camas preparadas, cenados el neo por aquí esperando que me duerma y todos los trastos por aquí dispersos porque mañana hay sorpresitas hay hay reformulaciones en el modo bypacking el carro ha muerto después de, de la bajadita del vídeo anterior así que nada, buenas noches y hasta mañana Burgo, donde se